Vuelta. ¿Quién va al balotaje? Voy a aclarar que es eso, porque hay mucha gente que no sabe, está hablando mucha pluma de burro. Como escuché ahí, parece que se está, está perdido, y eso que candidato a diputado, el hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández, parece que no ha perdido nada al lado de un político que sabe tanto como su papá, Leonel Fernández. Buenas noches, dígame usted, ¿quién tiene usted que cree que gane la primera vuelta? chico Abinader. ¿de dónde me habla? Me dicen de dónde me habla siempre, y me hablan fuerte, como lo que son. ¿Quién usted, ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? Luis Abinader. Ahí está. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? Tenares, Luis Abinader. Se va de a vez. ¿De qué parte es de Tenares? Me fui con la otra. Buenas noches, ¿dónde me habla? No, Buenas si noches, ¿dónde me habla? De ¿De qué parte de 24 Sánchez 24, todas la franca. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? El cambio. El, el cambio. cambio, ahí está Luis. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? 50 ya, San Francisco de San Martín, Luis Avila Ahí está. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? De la Vista de baño, Luis. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? El presidente de la República. Ay, no le entendí nada. Cuando se te pasa el swap, el humo me llama otra vez. Que no entendí, la boca es tropajosa. Dígame usted, ¿de dónde me habla? De Sánchez. ¿Quién de usted de cree Sanchez. que gane en primera vuelta? Luis Ahí está. Buenas noches. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? Desde Pueblo Nuevo, Luis Abinader. Muy bien. ¿Quién usted cree que gane en primera vuelta? Luis Abinader. ¿De dónde me habla? La calle Castillo. De la Guasa, Luis Abinader. ¿Quién usted cree que gana en primera vuelta? El los Maestro Reinaldo de Jesús, Luis Abinader. Yo a la franca. Buenas noches. ¿De dónde me habla? Buenas noches, de Lillo. ¿De dónde? De Ciruelillo. ¿De Ciruelillo? ¿Quién usted cree que gana en primera vuelta? Aquí está. Buenas noches. Dígame usted, ¿quién cree que gana en primera vuelta? Gonzalo Castillo. ¿De dónde me habla, señor? ahí está, Gonzalo este buenas noches, dígame usted señor, adelante dígame señor, le escucho rapidito adelante, dígame, dígame, dígame, dígame, dígame ¿de dónde me habla? de Tonar, ahí está, muy bien buenas noches, muy bien, buenas noches dígame usted, ¿de dónde me habla? ¿quién usted que gane en primera vuelta? ahí está buenas noches, ¿de dónde me habla? en primera vuelta? de Sánchez Ahí está, dígame usted, dama. nuevo, Luis Abinader. Buenas noches, ¿y usted de dónde me habla? Desde las Guaranas. Desde Limón de Semana Limón de Semana, dígame. Luis Abinader. Muy bien, dígame, jovencita de las Guaranas, ¿por quién? Luis Abinader. Muy bien, ¿y usted de dónde me habla? Me fijo. como está aquí. Buenas noches, dígame usted, ¿de dónde me habla? De San Martín. Muy bien. ¿Y usted de dónde me habla? También tomo este celular que que no me cabe los otro celular en las manos. serían difícil. Dígame usted. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora. A ver por cómo Guaraguá, lo hago. guaragua por Luis. Guaraguá por Luis. ¿Y usted de dónde me habla? De Arroyo Barril. No me Arroyo Barril. ¿Y usted de dónde me habla, señor Sánchez? ¿Y usted de dónde me habla? ¿De dónde me habla usted? Jesucristo, ayúdame. ¿De dónde me habla usted? De la jugada, me muy bien, ¿de dónde me habla usted? Buena. Dígame, dama. Buena. Dígame, dama. Buena. ¿De dónde me habla? Bueno, ¿De dónde de me San habla usted? San Francisco. Él? De San Francisco, ¿San muy bien. ¿De dónde me habla usted? Luisa Binader de los limones de Pimentel. De los limones de Pimentel. ¿De dónde me habla usted? ¿De, los... ¿De dónde me habla usted? Noche. Dígame, dama. Sí, de ¿Por quién? Lado, Muy bien, ¿y usted, señor, de dónde me habla? De eh, Madeja, que es hermano, de Madeja. ¿Madeja por ¿no? quién? Por Luis, por Noel, le la vuelta por Luis. Ahí está, ¿y usted por quién? Ah, Dígame, buenas noches. Reforma, por, reforma por, por Luis Sánchez, Luis. por Luis. ¿Y usted por quién? ¿Cuánto van? Por Luis, por Luis, se lo aprende. 10.50, no quiero más para, no poder, para poder poner las otras informaciones. Si hay una segunda Ay. vuelta, no se morirá. Creo que no es necesario. ¿Y usted de dónde y por quién? Con Crisbelles. ¿Por quién? Por quién? ¿De, de, ¿Por quién? ¿De ah! dónde me habla joven? De San Francisco. Siempre de San Francisco, dígame díganme esto, amor, la para yo saber, porque puedo llamar de un mismo número. ¿Y me entiende? Para que no se pongan bravito. ¿De dónde me habla usted? Buenas noches. ¿Cuánta van? Ya no noto con Abinader. Ahí está otro más. Dígame usted, ¿de dónde y por quién? Faltan diez llamaditas, 10 ya. ¿De dónde y por Gonzalo, quién? Gonzalo de Aguayo, ¿de dónde y por quién? ¿Por quién? Ah, de Alcántara de Cenovi. Ah, de, ¿De dónde y por quién? Francis Ureña de Tenares, Luis Alcántara. ¿De dónde y por sí, quién? Sí, buenas, de Sánchez, Luis Alcántara. Ahí está. De, San Macorís. ¿De qué parte de Macorís? San Macorís? ¿De qué parte de Macorís? ¿De qué parte o sea. de Macorís? ¿De qué parte de Macorís? Se hace difícil, señores, uno recibir la llamada. Ustedes son brutos. Sean inteligentes. Cinco llamadas ahí. Una. ¿De dónde y por quién? Buenas noches. Dígame. Buenas. Buenas, señora. De ¿De dónde y por quién? Buenas Buena noches. Sí. Buenas noches, desde arriba por Luis Ahí está. Mira, tú me llamaste a ese número ya. Te voy a quemar por Gonzalo. Ya tú no me puedes llamar otra vez. ¿Me entiendes? Mira, está tu foto. Eso cuando tú llamas por WhatsApp y ahí está tu número. ¿Te dan cuenta? Entonces hay que ser inteligente. No pueden sesgar los, los datos. Para que usted entienda que yo me doy cuenta de todo aquí. Yo le dejo pasar algunas, no todas. Buenas noches, ¿de dónde y por quién? Rapidito, pasé la otra. ¿De dónde y por quién? Ver, bien, ahí está Andrés Acosta de los Estados Unidos aquí a través de nuestro Messenger bien, ¿de dónde y por quién? de, de ¿por quién? De, de Sánchez ¿de dónde y por quién? de Vijao por Gonzalo de Vijao por Gonzalo, así que me gusta ¿de dónde y por quién última? por esto. ¿por quién? Por Luis. por Luis ahí está, muy bien Terminamos. Vamos, señor director, a cumplir los compromisos de publicidad y le hago un numerito y de dónde nos llamaron en un momentito. No sé si me de ahí.